Bueno, pues ya estamos aquí eh, en vivo y a todo color. Bueno, parece que el, la cámara se nos fue un poquito más. Se eh, movió. el... Se nos fue un poquito de más al, al tamaño que lo habíamos ajustado. Bueno, ahí está. Ahí está, Ahí está la está. cámara. Bueno, les le damos la bienvenida una Así vez más. Así les damos la bienvenida a todos, todos y cada uno de ustedes en este momento, eh, en, en este tiempo, momento de reflexión, momento de reflexión. Seguimos reflexionando porque yo creo que es, es muy importante eh, en estos tiempos que estamos viviendo. Sí, sí, eh, eh, son tiempos de verdad para, para reflexionar en, en, en esta vida están pasando tantas cosas tantas, tantas, tantas, tantas, tantas Que nos sorprende en cierta forma Así es Lo, lo que pasa cada día Cada día en la sociedad, en el mundo en los países vemos, vemos cosas, nuevas, cosas nuevas pero vemos, vemos más, más, más la, la maldad que, que se está extremando que el, el, amor, el amor sí, definitivamente el buscar de Dios sí, les comentábamos Exacto. en los videos anteriores de que Hemos estado observando algunas, bueno, viendo, viendo, no observando, sino viendo unas películas que fueron la historia de o la vida de algunos personajes misioneros que y dieron su vida. Uh -huh. Que dieron, es, su vida dieron su vida. Para poder... Tratar de, de, de hacer que, que la, las que escrituras la, Las escrituras así pudieran es, ser leídas en el lenguaje el, de cada nación en, su, en el lenguaje de cada nación, así es ¿Y ¿Por, no? ¿Por qué? Porque cuando se escribieron Se escribió la primera Biblia Ajá. Pues uh, Estaba en griego, estaba en latín Sí, eh, bueno, lo que sí, pero no no había otras traducciones sí entonces este pues es, esto no ayudaba a, a la gente ¿Por no. qué? porque la gente no tenía eh, vamos a decir cultura sí no, no no había cultura no no no habría agricultura sí, pero no había cultura <risa> sí sí este eh, entonces la gente pues era de puro oído nada más sí, sí. Y sí, no no, no podía entender. Exacto, entonces eran pocos los que alcanzaban a estudiar, iban a las universidades y todo eso. Y eran los eruditos de aquel entonces. Sí. Entonces, pues, y esto me ha hecho reflexionar mucho eh, con nuestro estilo de vida que estamos viviendo hoy. Y nos podemos hacer esa pregunta que es el personaje de eso famoso en la, en la televisión. ¿Qué nos pasa? Ajá. ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué, qué, ¿Qué nos está pasando? Que como que tenemos ojos, pero que como que no vemos y, y, y a lo mejor ya necesitamos lentes. Pero aún con los lentes <risa> sí. o anteojos, este, como que no alcanzamos a visualizar. Lo que realmente está aconteciendo y sucediendo sí, sí. En, nuestro, en nuestros días y en nuestra sociedad. Veo unas Así imágenes es. de un aparato, un aparato que mandaron allá a Marte. Allá lo traen volando, este, un, un dron ahí pues, inspeccionando. Pero, ¿qué andamos haciendo tan lejos de nosotros? Uh -huh cuando la necesidad está tan tan presente aquí, en el ya y en el ahora. Exacto. No se ha podido resolver, a ciencia cierta ya, la cuestión, por ejemplo, de lo del COVID. Pero tampoco la maldad. Sí. ¿Tampoco la maldad? El crimen... tanto. Tanta situación tan, tan, tan crítica que nos está aconteciendo en Ajá. nuestros días, eh, las masacres en México, ya aún incluso aquí en Estados Unidos y en sí, otras partes sí. del mundo. Eh, y, y de veras que, que sí se hace real esa Ajá. frase: ¿Qué nos pasa? Eh? Sí, sí. ¿Qué nos está pasando, mi así amado, mi amada. Es, así es, ¿qué nos pasa? Si sí, yo te pregunto ahorita a ti Que, que, que estás viendo ahorita el video ¿Qué crees tú que está pasando? ¿Qué pasa con nuestra sociedad? ¿Qué pasa con nosotros los humanos Que estamos habitando este mundo? Y que parece que no nos damos cuenta Pues de lo que está sucediendo El tipo de gobierno que tenemos ¿Por qué los tenemos? Si tenemos la, la capacidad de poder escoger aquel candidato que puede ser el mejor para, para gobernar. Exacto. No al populista, sino al, al candidato excelente, al, al que pueda llevar a, a su pueblo a, o al pueblo eh, de cualquier país. Y no estoy no hablando de ninguno en particular hacia que la gente sea bendecida, prosperada, eh, que, que tenga lo que aquí se, se dijo en Estados Unidos por muchos años atrás, el sueño americano, uh -huh. que en todas partes existiera ese sueño americano en el que la persona pueda disfrutar de, de sus hogares, de sus vehículos, eh, de sus vacaciones, de tener sus hogares, su, su, su familia, sí, sí. pues en un, en un orden decoroso, vamos, eh, vamos a llamarlo así bien, de esa manera. Bien. Eh, que si te quieres ir a comer a un restaurante porque sientes el deseo de, de llevar a tu familia o a tu esposa o, eh, uh -huh. a, a ir a comer algo diferente... Y no porque ya la mujer ya no dice bien, no, no, no, no, no se trata de eso, sino por el placer, por el placer de, ir, de ir, por el gusto de ir, por el gusto, sí, nada, nada, nada más, más. Uh -huh. pero que lo puedas hacer y que los lo que te cuece esa comida, que no te haga falta el día de mañana. Sí, sí, sí, sí, que lo, lo, lo puedas hacer eh, con toda comodidad y sin ningún problema. Sí, sí. Entonces, ¿qué, qué, qué, el, al hablar de qué, qué nos pasa, uh -huh. es que, que queremos reflexionar junto contigo y tratar de analizar realmente qué es, qué es lo que nos pasa. ¿Qué nos está pasando como, so, como sociedad? Y si estamos hablando del pueblo de Dios, uh -huh. pues como pueblo de Dios, pues ¿qué, qué nos está pasando? Sí, no, no, este, como nos dice la palabra quienes ahí, o sea, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, o sea, eh, eh, yo creo que estamos viviendo tiempos bien difíciles, este, porque en la misma palabra, verdad, nos, nos enseña, verdad, que, que, que vendrían tiempos difíciles. Eh, para, para eh, nosotros eh, y hay, hay espíritus, espíritus eh, inmundos, eh, malos, que, que te, te, te ciegan te el entendimiento, entendimiento, que no entiendes, que no entiendes sí. a, a, aunque ah, expliques y sí. todo, pero, pero pero se va de noche, o sea, no, no, no se entiende. Entonces, este… Um, nos, nos, nos dice ahí, Isaías 59, 9, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y, anda, o sea, tinieblas, resplandores y andamos en la oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, y estamos en lugares oscuros. Ahora viendo sol. Sí. En, Entonces, este... Eh, eh, el, el Señor... El Señor eh, está transversando todo, todo, todo, o sea, todas las, las cosas porque eh, nos ha dado el, el, el tiempo, tiempo de, de aceptación, de que mm. le aceptemos, pero... Eh, ...la gente no, no, no quiere, no acepta... Sí. ...entonces se va a trastornar todo... por qué ...porque ya el tiempo no lo está dando... Sí. ...no nos ah, está dando... ...hay algo que es bien importante... ...por lo que está ahorita leyendo mi esposa... ...cuando venimos a este libro... ...que es la Biblia... ...en, en esas películas... Eh, ...estaban intentando esos hombres... Que hubiera reformas, que hubiera ah, cambios. Sí, sí, sí. Y los, la, las mismas eh, jerarcas que había religiosos de aquel, de aquel entonces, y que todavía duran hasta el día de hoy, eh, sí, sí, día claro, día. No, ya no hay personas, pero les sigue la, la, la matadando. Sí, sí. Eh, como que no podían conseguir... Lo que la escritura realmente estaba enseñando exacto. y diciendo. Pero querían ocultar. Así. Ocultar la, querían ocultar la, la verdad. La verdad. Uh -huh. Porque pensaban y decían y creían. A su conveniencia. Que bien. De que el pueblo no iba a saber discernir uh -huh. lo que estaban leyendo. Sí, exacto. Y eso les iba a afectar a ellos Porque iban a dejar de percibir el, Todo el dinero que estaban recibiendo Y escuchaba escuchado hace unos días eh, De lo que se supone que hay en el Vaticano Eso es tu, tu, Voy a hacer un comentario sin tener una, ninguna prueba ni nada Simplemente porque escuché algo sí, sí. Del gran tesoro que existe debajo del edificio de ahí, del, eh, de, de esa basílica uh -huh. que hay toneladas y toneladas de oro, de, oro. Uh -huh. de lo que han acumulado por años y años por cientos de años un, un dinero que jamás se lo van a poder gastar por más que quieran invertir en, en alguna obra ¿Y por qué digo del Vaticano? De de de porque, bueno, es lo, lo primero que surgió después de Cristo. Uh -huh. Después de los discípulos. ¿Por qué? Porque ya venía la tendencia, eh, pues, con la, las doctrinas que existían en aquellos años. Sí. Y, bueno, alguien las tomó y, y ahí está. Sí, sí. ¿verdad? Entonces... ¿Por qué? Porque entre menos sepa la gente, es mejor para el que está... Es como los gobiernos ahorita. Sí, sí, como ahorita los, los gobiernos con la, la Constitución que quieren este, sí. cambiar todas las uh, leyes. ¿A, a, a su modo? Y hacer reformas. Sí, sí, a su manera, a su uh, pero... Uh, a a, a sus conveniencias, vamos sí, a, por así decirlo de alguna forma sencilla. sencilla. Exacto. Eh, entonces, pero no quieren que el pueblo realmente sea un pueblo entendido entendido que que haya este Preparación, cultura que haya capacidad cultura, todo, sí. todo entre menos sepa la gente es mejor sí para el gobernante para el, sí para el gobernante y, y esto también le toca a, a, a, la a la iglesia del señor sí entre más ignorancia hay pues menos problemas tienes para que sí para que la gente le sí sí sí entonces, entonces, ojalá, ojalá que, que puedan ver esas ver, películas ustedes. Eh, están muy, muy, eh, muy, muy, muy, interesantes este, sí, sí. por todo, todo lo que, todo lo que lucharon, todo lo que pasaron, todos eh, los sacrificios y, y pues, eh, la muerte que, que, que, pues, fueron a perdieron su vida. ¿Sí? Este, por eh, eh, o sea, tratar de, de, de llevar las escrituras Al lenguaje de, de X país donde estaban uh -huh. Entonces, este... Lucharon muchísimo ¿Sí? Muchísimo bueno, pues, eh, eh, Juan José este... Lo quemaron vivo Juan José sí. sí, Y era sí, todo un catedrático bien. Y era una, toda una eminencia Pero no lo dejaban que que no que, que, que traducir no. No. A, a, al idioma de querían de ese, que de donde ellos estaban ¿verdad? que hubiera ignorancia en la gente eh, y por a, a, a Martín Lutero pues también este sufrió mucho sí sí sí Suf, este, sufrió mucho y iba a, la, a los concilios y no mm. no no no no podían ni, ni siquiera defender porque no lo dejaban ni siquiera hablar Sí, no, no lo dejaban hablar. Bueno, es lo que cuentas es, sí, sí. es historias bíblicas, ¿verdad? Y El, la, eh, la, la versión que tenemos ahorita, la, la, la, la Reina, Reina Valera, Valera también, eh, él luchó bastante, sí. eh, Reina Valera luchó bastante eh, y, y por fin, o sea, gracias a Dios porque podemos tener... Las escrituras en nuestras manos, ahorita es una es una bendición para nosotros. Estamos hablando de los años 1400, poder 1500, 1600, eh, que ya han pasado algunos siglos. Sí, entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué nos pasa entonces como sociedad, mis amados? mire. Entonces recordamos una vez más lo que la Escritura dice en los 4:6. Dice, mi pueblo. Hablando del pueblo, ¿eh? Sí, sí. No estoy hablando el, de, del resto de la gente. No, no, no. no, no. El pueblo. Del de Dios, pueblo, ¿no? del pueblo cristiano, del pueblo cristiano evangélico. Dice, mi pueblo perece porque le porque falta conocimiento. conocimiento. Así es. Y si uno desecha ese conocimiento. Pues el Señor también ya sabe lo que va a hacer. Sí, sí, definitivamente. Entonces, tenemos que construir una vida espiritual más abundante. Uh -huh. Dígame, eh, como dice ese si dicho popular, eh, yo como el burro por delante. <risa> Empezando conmigo. Sí, sí. No, no, no, no, ti, no no, no, no, no. Empezando conmigo. Sí, sí no. Yo no. tengo que saber más, yo tengo que, que aprender más, yo tengo que, que prepararme más Uno mismo, para poder claro, compartir. Claro. ¿Tú haces lo mismo? Se necesita, se yo, necesita. ¿Qué es esto? ¿Este mensaje como anillo el dedo? Que, que, que, que te quede también a ti. Sí. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? tú también tienes parte de, de, de, en, en el asunto. ¿Por qué? Porque estamos llamados todos. Todos, todos. todos a hacer todos la parte que, que nos corresponde. Claro. claro. claro todos, sí. todos, todos, somos todos estamos llamados a, a, a hacer eso. La parte que Así nos corresponde que hacer o realizar. Así es, amén. Miren, Es muy importante el, el conocimiento. Vamos a, a ver un pasaje bíblico ahí en Mateo. Este ya lo hemos predicado ¿no? muchísimas veces. Sí. Pero tenemos que refrescar. Ahí en Mateo, en el capítulo 7, versos 24 en adelante. Y nos vamos sí, sí, a despacito, despacito. Despacito, como que no llevamos nada de prisa. Tardamos si aquí 5, 10, 15, 20 minutos más. Que no importe. Uh -huh. Así es. Y dice así. Nos dice así la palabra del Señor ahí en Mateo 7, 24. En adelante. Uh, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Despacito. Viendo, cualquiera. Analizando. Cualquiera, pues. Decir, cualquiera, pues. Cualquiera. Tú, yo y Cualquiera. Cualquiera. Cualquiera Que me oye Que me, que me oye esas, esas palabras. palabras ¿Y si qué dice Y, las, las, hace. y las, hace. las hace Y las hace Ah, entonces hay que hacer, hay que hacer algo. algo Claro Por eso te digo que claro, claro. Yo como el gorrito por delante sí, porque... luego, Pero te invito también a que tú también hagas lo mismo No, no, es, es para mí Bueno, bueno no, no, no te aproveches tú solo Va, vamos a compartirlo sí, que, nos, que sea para todos. Nos habla de los dos cimientos, ¿verdad? Eh, eh, sí. Entonces, eh, que, que esto sea de aquí para allá y de allá para acá y para todos lados. Sí, claro. Para que claro. todos tomemos la parte que nos corresponde. Exactamente. Le compararé. Ah, aquí está hablando de una comparación, fíjate. te hablando de comparaciones. sí. Le compararé. A un, a un hombre prudente. prudente. ¿Qué, ¿Qué podemos entender por prudente? Sensato. Sensato. Sensato. O sea. ¿Qué más? A ver, con, háblenme, con díganme. Inteligencia. Que usa su cabeza. Uh -huh. Que usa su inteligencia. Que no se va así nomás de boca. No, no, no. no, no, no. Que lo analiza, lo, sí, lo, lo, lo piensa, lo, claro. lo, lo ejecuta bien. Okay. ok, y sigue diciendo, que edificó su casa sobre la roca? Uh -huh. Hay un, un, un, un canto, un cántico, ¿Es que habla la de, de Cristo la roca. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Uh -huh. Porque la Biblia nos habla... De que Él es la, la, la, la piedra angular, que la él, piedra es, angular. Él, es la, él, él es la roca es la sólida roca. donde uh -huh. se fundamenta la fe en Dios. Sí, amén, amén. A través de así Cristo es, Jesús. Así es, es. ¿Por qué? Porque es Dios mismo se humanó en Cristo Jesús para venir sí, a dar la enseñanza. la enseñanza. Sí, sí. Porque si Él sí. hubiera venido de una manera sí, divina, la gente... ¿no? No hubiera, Se muere no hubiera soportado, no. Pues ya ves, uh, Moisés, eh, o sea, en, en el monte, o sea, era la presencia del Señor uh -huh. tremenda. Eh, y fíjate, ahora que estás hablando de Moisés cuando los llevaban en el desierto. Uh -huh. Cuando ya tuvieron sed. Y ya, ya no tenían supuestamente agua. Uh -huh. Usó la vara, le pegó una piedra, la una roca y salió agua. Uh -huh. Pero antes de eso, con su misma vara... Abrió, el, abrió mar el mar, abrió el mar rojo, así es. Y la gente estaba dándose cuenta de todo lo que estaba pasando. De los milagros, sí, sí. O sea, cosas. No, no, uh, no había motivo ni razón para la ignorancia. Cosas maravillosas. Porque estaban sabiendo sí. que Moisés estaba siendo usado por Dios. Sí, sí. Sí, sí definitivamente. Entonces, cuando abren el mar rojo, uh -huh. pasaba en el seco. Pasaron en seco. Sí. ¿Por qué? Porque cuando ya salen de, de las aguas, se vuelven a cerrar. Sí. sí. Se vuelven a cerrar. O sea, que quedó cubierto otra vez más rojo. Sí. sí. Y si eso no fue suficiente para darse cuenta de que Dios estaba con ellos, es como yo preguntarse a ti: Dios está contigo. ¿Qué has visto mm -hmm. tú que Dios ha hecho en ti, en tu vida, en tu familia, en los tuyos? Pero que no has reaccionado de la manera más correcta para agradecerle al Señor. Mm -hmm. Y es que a veces no nos damos cuenta. No, no, no, se, se va de noche. O sea, sí. Como que no, no le das este... Eh, valor, el, el valor eh, el, el, el debido este interés uh, o sea de, de que esas cosas pues solamente el señor las puede hacer entonces, entonces oh, vuelvo a repetir esa frase, esa, esa, pues, ¿qué, ¿qué nos pasa? ¿qué nos está pasando sí, mi amado? Sí. ¿qué nos está pasando mi amada? ¿por qué somos tan duros de, de, de, de, de, de cabeza vamos a llamarlo así? Como que no hay conciencia, como que sí. como que está velada la conciencia, el entendimiento, eh, está cauterizado. Sí. Déjeme hacerles una pregunta. No creo que me lo vayas a contestar, pero te voy a hacer la pregunta. ¿Cuántas veces has ido a un templo donde se predicó la palabra de Dios? ¿Te gustó cómo se predicó? Pero yo te podría hacer esta pregunta. ¿Qué te recuerdas de eso que se predicó? De ese 100% que tú dices, ¿cuánto quedó en tu mente? ¿Cuánto? ¿Cuánto quedó en tu mente? No, pues. Ese es el detalle, el, el, es el problema ¿Qué nos pasa el, entonces? El, el enemigo, el enemigo tremendo que, o sea O sea, está ese, o sea, te, te pasan las cosas y Y para que no te no te acuerdes, como que te vela el, el pensamiento, los ojos ¿Sí? Para que no te acuerdes, ¿no? Entonces... Pusimos o no pusimos atención. Pusimos cuidado o no pusimos cuidado. No, no, y, y Por eso estamos reflexionando. Y ahorita, y ahorita este, um, ahorita también, este, bueno, y antes no había eso y como quiera, o sea, la cuestión de los de los teléfonos en la mano, yendo al templo, y que están predicando, y estás viendo el teléfono, estás viendo ahí lo. lo, lo los mensajes o lo que, que está pasando pero pues, no estás escuchando el mensaje no estás en, en, en, en la palabra no se está lo que se tiene que estar no. por eso no se, no se graba uh -huh. ya en las mentes privilegiadas ya como que ya no existen y, ya, y sí. ya de hace rato sí, sí, sí, sí, no ya ya de hace rato así es por así eso cuando es. vemos niños prodigio Dicen, oye, pues, ¿cómo, sí. cómo, ¿cómo le hace este niño para, para aprender, para saber? Uh -huh. eh, porque los hemos visto que han hecho esas entrevistas de, de niños uh -huh. así eh, geniales exacto. que eh, increíblemente eh, han ya estado en la universidad uh -huh. cuando son apenas unos chamacos. Sí, exacto. Que no tienen edad más así. que para salir apenas del de, de sexto grado. Y nada, ya, está, ya están en una maestría. Unas mentes privilegiadas o sea, es algo precioso, de veras. Y si una criatura puede ser así, ¿por qué nosotros no? ¿O qué nos está pasando? Uh -huh. ¿Por qué no ponemos a trabajar nuestro cerebro, que tiene la capacidad, es la mejor computadora que existe? Sí. Pero si está apagada. Pues no registra nada. No, pues nada. Nada. Entró, salió y no se quedó. Wow. Vamos a continuar. Vamos al verso 25. Vamos al verso 25. Y se descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahí está. Suya, es un es bien importante. Fíjese bien. Porque es, esto es lo que nos está diciendo la, la, la Sagrada Escritura. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos viento, y golpearon contra y aquella casa, casa y no, no cayó. cayó. ¿Por qué no, no cayó? cayó? Ustedes han visto en las, en las noticias cómo la, a veces las casas se las lleva el agua cuando sí. hay algún oh, sí. huracán, un, un ciclón o Sí, que o hay algo, inundaciones, ¿no? sí. Porque estaba fundada sobre la roca Amén, así es, así es Estaba construida sobre lo sólido Entonces, si nosotros construimos Sobre lo sólido Así es, eh, o sea es algo, ahí, ahí, ahí va a estar, va a estar firme Ahí va a estar, ahí va a estar, va a estar. Y no se nos va a olvidar ¿Por qué? Porque está bien fundamentada Amén lo aquí que le estamos metiendo a nuestra mente por eso hay niños genes esos niños bien, genes, bien, esos niños bien, genes. Bien, este, este, este ya, ya se fue la imagen uh -huh. a, a veces no nos damos cuenta no nos damos cuenta de lo que está aconteciendo de lo que está pasando uh -huh. Uh -huh. y qué importante es si estar bien conscientes de eso Así y vamos es. A 26 porque Dice, porque minutos. cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ok, okay. <risa> aquí vamos otra vez. Uh -huh. Fíjense insensato. muy bien. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, y no las hace, le compraron a un hombre insensato. Insensato. Uno que no sabían, se bien, se no, no. le arrojan los tornillos. Sí. Que edificó sí. su casa sobre la arena. Sobre la arena. ¿A quién se le ocurre hacer una casa en la arena? Por eso. Vienen las olas. Y se derrumba todo. ¿Sí? sí. Por eso... Se dice que nadie construya a las orillas de los ríos, ni, ni del mar, así. Cerquita del mar. ¿Por qué? Porque puede venir una oleada fuerte. Sí, sí, se, se va. Y se va. Se va. Así es. Eh, me recuerdo ahorita de aquella inundación que hubo en Monterrey. Nosotros andábamos en, en el valle en, en, un día antes y nos dijeron los primos ahí no váyanse porque viene fuerte. Viene to una tormenta media fuerte. Era el Viola, ¿verdad? Sí. El, el huracán Viola. Creo okay. que era el Viola. No, ya, ya se están riendo algunos. ¿Cu ¿Cuándo fue eso? <risa> Hace muchos años. <risa> eh... Pero nosotros vivíamos un poquito retirados de, de, de, del, del río de, del río Santa Catarina. Y cayó el aguacero en la tierra. ¿Qué pasa cuando llueve en la sierra? En la no, ¿O sea, pues, esa agua va a bajar? Sí, baja, baja con una tromba tremenda. Y que se viene gran cantidad de agua sobre el río. Santa catarina. santa catarina un río que ya un arroyito y hombre un hilito de agua nada que más, no era nada la... ¿Sí? pero ya habían ahí construido canchas y habían hecho un montón de cosas sí. eh, y había unos vados ahí que pues, pasaban los carros los camiones los urbanos sí. eh, los de pasajeros eh, pues nadie esperaba una tormenta así. No, no. Y como no estaba lloviendo ahí, sino llovió en el cerro. Había años que. Entonces que esa estaba... agua se vino. Se vino por el río. Y destruyó. Y que se llevó. Y hasta hubo muertos y hubo ahogados. Se llevó carros, camiones, autobuses. Se llevó casas. Sí, sí, con Y todo lo que estaba construido a la, la orilla del río. Uh -huh. Se fue, se fue. Todos. Estaban todo apareciendo fue, no, los fue. cuerpos allá fue. kilómetros mucho sí, más adelante. Sí, sí. Así Me así recuerdo que así eh, fue. Nosotros estábamos viviendo en Monterrey en ese entonces. Uh -huh. Tremendo. Tremendo. Tremendo. Pero lo que es la es eso es lo que dice aquí la escritura. Sí, sí, sí, exacto. Insensato. Exacto. Que edificó eh. su casa sobre Sobre la, la oh, oh, insiste lo que no es debería de eso. En, en ese momento. En un lugar que no debería de haberlo hecho. Sí. sí Que la gente se confió que pues tenían muchos años de que por ahí no pasaba agua. Y, y ese día pasó. <ríe> y pasó. Y se llevó eh, todo. Lo que el viento se llevó, lo, uh -huh. aquí fue lo que el agua se llevó, ¿verdad? Ok. Uh -huh, así es. Y descendió lluvia. El, verso 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y vieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y así fue esa ocasión cuando el viola allá en Monterrey. Ajá. Uh -huh. Los que son de Antier saben lo que estamos hablando. Sí, <risa> sí, sí, claro. Los que son de ahorita, pues no, pues no, no saben ni de qué estamos hablando. No, no, no, estamos hablando de ese en chino. En chino. <risa> no vieron eso. <risa> Exacto. Eh, Así es. Pero los que somos de ayer y Antier, eh, o antes de Antier, <risa> sí, sí. Eh, porque eso hace ¿qué? más de 40 años. 50. 50 años. Sí, e sí Imagínense, no, no, no cu cuarenta y tantos años, años. Me Menos de cincuenta eh, Sí, porque si no ya seríamos muy viejitos <ríe> Bueno, pues a lo mejor Bueno, y el 28, sí, cuando terminó Jesús esas palabras La gente se admiraba de su doctrina Porque les enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escribas ¿Y ese problema? ¿Quién nos enseña? Sí ¿Quién es el que nos está enseñando? Fíjense, ahorita que estoy diciendo estas palabras ¿Qué importante es saber dónde estamos? ¿Qué aprendemos? ¿Y cómo reaccionamos en esas enseñanzas? Sí ¿Importante? Muy importante Muy importante, claro si te están hablando de la palabra de Dios y están usando la palabra de Dios para predicarte si tu predicador no usa la palabra dile, use la Biblia para hablarnos de lo que Dios dice a través de su palabra no use el teléfono, no use la tableta predíquenos de la Biblia con autoridad díselo ¿por qué? ¿Por qué les da pena usar la Biblia? Así es. Fíjame que ahora con la tableta, con el teléfono. No, que usen la Biblia. Sí. Y que les digan, aquí dice. Aquí dice. Claro, claro. Dios nos dice aquí. Surráyenlo. Uh -huh. Correcto. Ya ahorita la gente ya casi sí. ni, ni yo no, a, pues, a, eh, a los templos. Sí, no, no, no saben usar la Biblia porque, pues, no, no, no la usan, entonces no saben dónde están los libros y, pues, andan batallando mucho para buscar las citas porque ya todo se nos da hecho. Todo en la pantalla, todo en el teléfono, todo ya es como en el microondas. Rápido, que se caliente rápido. Y así está, así está todo. Ay mi amado, mi amada, así está todo. Recuerdo la palabra de este hombre, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? Siervos de Dios. No, pues ustedes no, no me escuchan. Este, eh, eh, porque quién es el hermano Cabaz? ¿para qué está ahí hablándonos a nosotros? No, no, no. Usted dígaselo a su pastor. Si no les predica con la Biblia en la mano, ¿reclamillan? Sí. ¿O cómo vas a aprender? ¿Cómo vas a ser enseñado? ¿Cómo vas a ser enseñada? ¿Cómo? A ver, dime, dime. ¿Cómo vas a aprender si no te están predicando con la, con la palabra en la mano? Sí. Ah, ok, con que es, es la Biblia. No te engañes solo, hombre. No te No te engañes sola. A mí no me da pena estar usando porque qué? Sí, es palabra de Dios Así es Es la palabra de Dios y a veces me da Cosa que Vamos al templo A algún lugar Y casi nadie lleva biblia No, ya, ya ahorita ya Oiga, búsquese eso ya ahorita ya no Uno que otro por ahí Nada más, ¿eh? lamentablemente Y sobre todo pues, la, la gente grande La gente este, joven Pues no No, no Miren Como decimos los chavos Hay que poner las pilas pero que estén cargadas, ¿eh? Porque si están descargadas no, no, no, no va a funcionar. No, pues no. Tenemos que poner las pilas, de verdad, en el Señor. Así es. Ya para terminar. Aquí ya van hace ser 40 minutos estamos aquí. Voy a regresar, pero ahora al verso 7 de ese mismo capítulo. Y fíjense bien lo que dice la escritura ahí: uh -huh. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirán. Porque todo aquel que pide recibe. Uh -huh. El que busca, halla y al que llama se le abrirá. Yes. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Usar la palabra de Dios, ponerla en práctica y dicen, pidan para que se les dé. Busquen para que encuentren. Llamen para que se les abra. Amén, así es. Es lo que nos está diciendo el Señor. A ti, a mí y a todo el mundo. Amén, así es. Para que esto no se haga pues una realidad de que pues que, ¿qué nos pasa? pues no, pues que no cuenta no, ni di, pues no, no, no supe, pues no, no entendí, no, no, no, no, no, no pues levanta la antenita, agarre la onda, cáptele bien, ponga mucha atención y deja que Dios le use. Cuando estábamos sí. viendo esas películas el, él, me han el, el, gustado mucho. mucho. Eh, eh, de, si vas a YouTube, ahí las vas a encontrar. Cristianas <|en|> películas cristianas. Uh -huh. Pero de verdad? las que son, que son de testimonios así de fuertes, fuertes. De gentes que dieron sus vidas hace 300, 400 años atrás. Así es. Para que nosotros pudiéramos tener en nuestras manos las, las traducciones de aquellos primeros escritos que, que, que fueron hechos. De lo que escribió Pablo, de lo que escribió Mateo, Marcos, Lucas y to, todos los demás y, y lo del Antiguo Testamento. Entonces, entonces, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es. Es lo que nos dice la escritura. ¿Quieres saber más? Lee más. Estudia más y vas a saber más. Así es. Y vas a poder enseñar tú también. Dios te va a poder utilizar. Entre más sepas, más tienes para compartir. Por eso, es, es, estos días que hemos estado reflexionando, pues han servido para eso, para re, reflexionar. Sí es. Eh, eh, es que verdaderamente la palabra del Señor es linda, es maravillosa. Eh, él nos enseña, eh, nos, nos capacita, nos da el discernimiento. Y quiero compartir con ustedes ahorita, ese, estoy leyendo ahorita en Salmo 78, es este, fidelidad de Dios a su pueblo infiel y nos dice precisamente escucha pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca abriré mi boca en proverbios hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos desde las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron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 eh, o sea, salió de Egipto uh -huh. y todo todo lo que todo lo que ellos pasaron y, y todo lo que el Señor les dio en el, en el desierto y, y no podían entender porque entonces ellos decían, no, pues estábamos mejor allá este y, y, y ¿cómo nos, nos va a dar de comer en el desierto? Y, y, y, y, y el Señor les dio, y les dio de comer y les dio agua y, y el vestido nunca se les hizo viejo y, y, los, y los... Así es, pero todavía vieron todas las maravillas desde que pasaron el, el mar rojo, que, que se, se abrieron las, las aguas del mar, este eh, y, y luego ya pasaron y, y se cerró. Entonces, pero aún, aún así no, no veían, no veían. veían. Yo estoy viendo ahorita que Mar eh, ha estado ahí con nosotros. Qué bueno. Gracias, Mar, por ser con nosotros. Dios te bendiga, Mar. Este. A, a propósito del Mar, que, que estabas hablando de... <risa> Ahí está, Mar. Hasta, hasta ahí está es. en, en la Biblia <risa> tu nombre. <risa> sí. Este. Eh, Miren, el tiempo se nos ha ido tremendamente. Ya van 46 minutos. Pero no podemos irnos sin antes orar. Claro. ¿Por qué? Porque los queremos bendecir. Amén, amén. Así es. Gracias, gracias, Mar. Este, sé que estás escuchando y te está gustando te lo que estamos haciendo. Este, es, es, es verdad lo que estás diciendo ahí. Este es un alimento espiritual. Aleluya. Gloria al Señor. Mira, está, está sabrosísimo. Sí, el señor. Mira, ¿qué, qué limpiar? No, no. Ay, ay. El, el Señor es maravilloso. Su misericordia es grande. Y, y les voy a, a, a revelar un secreto. Me dice mi esposa. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues no sé. Le dije, vamos a reflexionar y el Señor nos va a dar. Vamos a seguir, vamos a seguir. Amén. Amén. Yo lo que hemos estado hablando es porque Dios nos ha dado. Darlo. Sí, aleluya. Lo recibo gratis, te lo doy Dios. gratis. Amén, amén. Obvio, ya tenemos años en esto, ¿verdad? El Señor sabe cómo funcionan todas las cosas en la vida. Aleluya. Por eso si yo me atrevo a decirle a los conciervos, a los pastores, a los hermanos, ya no prediquen en el teléfono ni en la tableta, usan siempre la Biblia la, para, y enseñan a la, la, para, para, a la gente que lleve biblias a, a, a los templos. Amén, amén. Así debe de ser. Se ha perdido esa buena costumbre. Bendito sea su nombre. Mire, era muy, muy común hace algunos años atrás. Tú sabías cuando una persona era cristiana porque la veías con la Biblia en la mano y que iba a, como al templo o venía del templo. Uh -huh. Ahorita ya no sabes. No. Y ahorita, no, no, ya, todo el mundo no, no anda en carro. carro. Eh, eh, sí. pues No, no le den no, no ni la Biblia. Sí. sí. Pero, no. pero, una, pero una sugerencia. Nunca pongas tu ¿Nunca Biblia, biblia en, el en, de de adelante de adelante, en el vidrio de adelante, porque se te va a coser ahí. Se te quema. Sí. Sí, así sí, así es. Te lo digo por experiencia. Y no por viejo, no, no, es por ¿Sí? ¿Sí? La experiencia, nada más. Es increíble el, el calor que generan los vidrios cuando hay sol. Que se tuestan. Sí. Se tuestan ahí. Los, los, los, las Biblias se, se tuestan. Se hace muy feo. Las hojas se echan que, a se, completamente. Llenan, se resecan muy feo. si es cristiano. Así es. Uh, demuéstralo de otra manera. Pero no, no, no, no, no lo demuestras. Quieren poner la Biblia ahí para que vean que, que tú eres cristiano. No, no. No tienen que saberlo. En un momento dado, y que, sea, que, que te conozcan por los hechos. Y no porque dejas una vida ahí. Amén. Pero lo decimos porque también tuvimos por, por muchos años una librería cristiana. Y los hermanos decían: Oiga, ¿por qué se me quema la vida? Porque, porque la pones en el lugar equivocado. Así es. Vamos a orar. Ya, ya. Ya te llamé, 49, sí. ya, ya van a ser 50. A una Vamos a orar. Acompáñeme en esta oración. Cristo, su nombre, sí, señor. Y te bendecimos también a ti, Marco. Padre, también. le adoramos, le bendecimos, honramos sí, señor, y glorificamos tu santo seas, nombre. Señor. Gracias, Gracias, mi Señor, por su amor, gracias, por su misericordia. Gracias, Señor, por su grande amor. Gracias porque nos permite, Señor, poder discernir Gracias, de esta manera Padre, su palabra. Su bendita palabra y tratar de compartirla, Señor, con sí, toda Cristo. la gente que pueda ver este video. No, Santo, y aquí es que compartan este video, Señor. Corazones, señor en el Padre Santo Jesús. Bendígales oh, enormemente. Maravilloso es su nombre, señor, y que su amor, o... su poder, su gracia y su majestad. Sí, Señor. Reinen en cada hogar, en cada familia. Sí, mi y Padre Santo. Deles la sanidad, sí, deles la bendición. Sí, mi padre, así sea, Prospérele, que Señor. Y Padre Santo, por, santos, vida, por que cosa, todas las cosas. Cúbranos, señor. Cúbranos. Que se hagan Cúrano. ricos. No, sí, no señor. ricos, no. Que se hagan millonarios, Señor, sí, señor espiritualmente. En el nombre de Jesús. De usted, señor. que tengan abundancia señor. de su deseo, conocimiento, señor, señor De conocer su para palabra que tengan más que compartir, de poderla entender y compartirla, señor, en el nombre Porque de Jesús. cuánto hace falta, señor, sí, mi que podamos compartir su palabra. Maravilloso es su nombre, padre. Use Gracias, a señor. mis hermanos, use, use los padres, a nuestros amigos, señor. use aquellos, señor, Sabemos que es están con nosotros y no los que venir, están viendo señor. este video. Y Padre Santo, sí, señor. que toda la honra y la gloria y la alabanza pueblo santo se sin mía. mancha, sin arruga. En Cristo sí, Jesús. El señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias. Amén. Padre. Amén. Amén. Sí, amén, amén. Mis amados, pues, miren, el tiempo se nos fue. Así es, Dios te bendiga, Mar, por todo este tiempo que has estado con nosotros. El Señor eh, te dé también. La sabiduría, discernimiento Yo sé que tú también compartes mucho Y pues te amamos en el amor de Cristo Jesús Y bendiciones para todos y cada uno de ustedes Y gracias por compartir estos videos Bendiciones Bendiciones para todos Y hasta todos. aquí llegamos por este día eh, Vamos a seguir reflexionando Vamos Amén, a seguir reflexionando porque Reflexionar en el Señor yo creo que es lo más hermoso que nos puede pasar. Es necesario. Amén, así es. Bendiciones. Bendiciones para todos. Les amamos en el amor de Cristo Jesús. Amén.